Cuando yo escribí este libro, Trump todavía era un, un señor este, raro, que había sido un este, TV celebrity. Era, todavía no, todavía ni siquiera figuraba en nuestra conciencia como un posible, eh, como un posible presidente de este país. Eh, o en la mayoría de nosotros, al menos. Entonces, cuando yo escribí este libro, lo, lo escribí eh, en contra de las, de las políticas casi siempre ignoradas por los medios de comunicación masivos de, de la administración de Obama. ¿no? Políticas que afectaron eh, profundamente y de, de forma muy negativa a, a comunidades migrantes. Eh, la reacción de la administración de Obama, la reacción de, de Washington ante la crisis migratoria de cientos de, de miles, de, bueno, decenas de miles y luego eventualmente más de 100.000 niños centroamericanos que llegaban solos a la frontera, fue una reacción francamente ver, avergonzante, eh, poco humana. Eh, básicamente crearon un, un, un, un, un grupo de casos, un, un docket, se llaman, donde este, los niños que antes tenían eh, un año para conseguir un abogado y defenderse de, de la deportación, ahora tenían solo 21 días para conseguir un abogado. Eh, además de que todos se todos han hecho de la vista gorda con el tema profundamente injusto de que la ley migratoria actual que protege a todos los niños del mundo y, y los hace candidatos al asilo, excluye a los niños mexicanos. Porque Bush en 2007 hizo un, una enmienda. A, a esa ley tal que excluye a niños de países con fronteras colindantes a Estados Unidos, o sea niños canadienses o niños mexicanos, pero realmente solo niños mexicanos porque nunca hemos sabido de un niño canadiense que trate de emigrar a Estados Unidos. Eh, entonces bueno, todo el mundo ignora eso, eso se sigue ignorando hoy en día, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esa ley simplemente excluye a los niños mexicanos? Y Desafortunadamente, todo lo que yo escribí, pensando eh, que era un problema, digamos, eh, de algún modo circunscrito a un momento y a, y a unas políticas mal, mal decisiones mal tomadas de una administración, eh, se volvió ahora mucho más relevante. Este, todo lo que yo denunciaba se volvió ahora eh, peor, digamos. Eh, peor y más ominoso. Entonces, sí, de alguna manera, y de alguna manera paradójica, rara y, y, y siniestra, este libro es como más, mucho más pertinente ahora de lo que era cuando yo lo escribí. Pertinente porque los tiempos eh, cambiaron para, para peor. Eh, pero también pertinente porque es un libro que, que, que de algún modo, muestra mi, mi profunda eh, creencia y entusiasmo por, por las organizaciones civiles y su, y su poder para cambiar poco a poco las cosas. Entonces es, un, es un libro que, que, que sí que no, no ofrece soluciones pero que sí sí habla del trabajo de las organizaciones civiles y creo que hoy en día también es mucho más visible importante y, y, y hasta cierto grado ha sido más exitoso el papel de, de las organizaciones civiles en este país.